Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, que les habla Alex Gilex, y un video más para ustedes. En esta oportunidad les voy a mostrar una antena que les va a brindar internet en alta velocidad para que ustedes puedan seguir con sus emprendimientos, ya que estamos en pandemia y no podemos ser ni michimanes. Muy bien amigos, tengo acá la antena. Esta antena es la de Huawei LTB. 2368 versión 57. Pero miren qué increíble nos puede brindar este internet. Es rápido. Así que para, para juegos, para pues, que subas videos y tú estás en un emprendimiento. Tengo muchos videos de emprendimiento, puedes subirlo. Entrar a mi canal y verlo, pues como puedes ganar dinero tú a través de YouTube, Facebook, Instagram. Eh, jugando, haciendo muchísimas cosas, vendiendo y lo que tú más quieras vas a ganar dinero, así que amigo, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video, muchísimas gracias también a la persona que siempre están ahí pendientes de mi canal, gracias a cada uno de ustedes, muy bien amigos esta antenita de acá es muy buena, esta es la antena que les estoy mostrando aquí y pues antes de nada vamos a entrar, antes de mostrarles cómo se hace la instalación, primero hay que ver la velocidad del internet, si es buena o no es buena para no perder el tiempo, ya, vamos a verlo, miren esta es la velocidad del internet y es que esta antenita, esto me está pasando wifi, ustedes pueden ver esto, con wifi, pero está... El, el el router está lejos de donde estoy yo. Ya, ¿me entienden? Por eso están este... Vamos a hacer un test nuevo, para que ustedes vean no digan que yo soy mentiroso y digan, no, te miente. Pero sí, en realidad sí es bueno el internet, me gusta de... Más que todo, dependiendo también con la operadora que trabaja, yo estoy trabajando con Movistar, porque donde yo vivo, Movistar, hay más señal, ¿no? Y y es el me brinda más beneficios, por eso es que estoy utilizando Movistar por ahora. Bueno, miren miren la velocidad de carga. Ustedes pueden subir un video y al instante sube, al instante. Así que amigos, revisen mis videos ahí estoy mostrando unos videos y pues el internet yo lo utilizo para emprender, lo que es ganar dinero en las redes sociales, que es lo más importante hoy en día. Si no, no hay de qué vivir, pues, ¿sí o no. Muy bien, amigos. Este es el resultado que ustedes pueden ver. De ping tiene 37. De descarga tiene 13.97 de descarga. Y de carga tiene 39.61. La descarga es cuando tú miras un video. Va descargando los datos. Va cargando la velocidad o tú puedes mm, mirar este, televisión en vivo. Ya que Movistar también brinda Movistar Play. Y yo, yo, yo no pago ya DirecTV, simplemente. Abro los canales de Movistar Play, pues porque Movistar me brinda y a través de este internet, qué lindo, qué maravilla, que Movistar también me brinda. Y gracias también a eso por mi plan, que tengo un plan muy bajo de 45 soles, utilizando tres chips, 3 chips, tengo y pago 45 soles mensuales. Muchísimas gracias Movistar también. Gracias por ayudarme en este emprendimiento. Uh -huh. Y también pues amigos, eh, las personas que desean esta antena en la parte de abajo en la descripción estoy dejando mi número de celular cualquier cosa, cualquier cosa se comunican conmigo somos de perú hacemos a todo a nivel a nivel nacional cualquier envío de estas antenitas muy bien amigos voy a adentrar al, a la hora al, a la interfase de lo que es del, del router vamos a entrar aquí yo ya lo tengo desbloqueado este router ya lo tengo desbloqueado, este router esta antena que es de huawei Ya lo tengo bloqueado porque cuando tú compras de una compañía de Vitel o Entel, más que todo de Entel, te viene solamente para que funcione con Entel, pero ya lo tengo desbloqueado, lo puedo utilizar con cualquier operador. Vamos a entrar ahí, ya no voy a entrar con user, sino voy a entrar ahí con admin. Bueno, entro con admin, voy a colocar la clave. Le damos iniciar muy bien amigos aquí estamos en el interfase de lo que es de la antena acá ustedes pueden ver el interfase de este router huawei que este router viene con todo antena miren acá está el internet una señal y es que tengo miren miren qué velocidad de internet y obteniendo una rayita de señal os imaginen si tuviera más rayitas no si tuviera full wow hay muchas personas que viven en zonas rurales lo van a comprar pueden comprar lo que les dejo en la parte de abajo de mi número para que me llamen cualquier cosita pues para que se comuniquen cualquier cosa con mi persona para venderles esta antena vamos a entrar al ancho de, al ancho de banda y bueno acá está eh, el ancho de banda pues es este a las personas que si ya lo tienen esta antena y pues no pueden entrar acá en configuración LTE es porque aún no voy a subir un video cómo cómo cómo pueden ustedes entrar actualizándolo o sea desbloqueándolo pueden entrar esto porque a muchos solamente le sale esto banda este solamente le sale sim no le sale banda bandanches no le sale sim acá nada más y pues no pueden entrar en esta configuración, no sale, sale estas opciones. Les voy, a hacer un, les voy a crear un video, me dejan en la descripción si, si quieren para informarles cómo se desbloquea esta antena. Para que ustedes lo puedan utilizar. Ya si ustedes lo compran de otro lugar pues de Mercado Libre y, y no está desbloqueado. Pues no se preocupen que ustedes me dejan un comentario. En los comentarios me piden para yo grabar un video y explicándoles cómo se desbloquea esto. Muy bien. Ok, amiguitos. Eh, ok, vamos. Vamos a entrar aquí. En configuración de LT, esto es lo que hice. O sea, obtengo esta señal bien alta. Oye, necesito... O sea, tengo esta señal bien alta. Okay, tengo esta señal que es muy buena para... Me sirve muchísimo para lo que yo hago. O sea, en realidad para mí me sirve mucho. Bueno, no juegos, no, no, nada de juegos. O sea, no, no hago transmisiones en vivo jugando. Bueno, pero si ustedes, como les digo, si ustedes están en una zona que tenga mayor señal, pues no van a tener ningún problema. Pueden jugar, no hay ningún problema. Y como les comentaba también que Movistar me brinda un chip porque esto, esto esta antena funciona con un chip. Va un chip dentro acá donde va un chip acá si ¿sí ustedes pueden ver esto. Acá va un chip y lo pueden colocar altísimo donde ustedes quieran. Ya lo pueden colocar el contra alto. Y no van a tener problema. Pues si están en una zona rural, eh, lo colocan en un tubo, en un fierro así alto. Y pues lo colocan en la antena y por este, por el. De la antena lo bajan con un cable que es de internet y también que sea un cable de internet pero de quinta o sexta generación y/o categoría quinta o sexta categoría y que no sea de primera ni segunda categoría no pueden colocar cualquier cable simple utilicen un buen cable así como el que les estoy mostrando aquí este cable es muy bueno es de la quinta generación y sexta generación con ese cable es muy bueno no, no, no sufre de romperse en cambio el cable simple que está a un solo el metro ese cable no sirve porque es, al instante se rompe y hasta incluso le puede dar el sol que está arriba y se puede y puede fallar el internet entonces por esta antena por acá donde ven por esta antena baja por esta arriba en la antena está el chip y baja hacia el router ok el router es este cuadradito este es el que recibe la señal y acá llega por el cable el que recibe la señal de antena y de acá baja los datos al router y del router ya pues puedes tú compartir internet en toda tu casa en toda tu casa a tu computadora tiene tres salidas de ethernet para que ustedes coloquen a tres computadoras y más el wifi que para que agreguen a ocho computadoras o 10 computadoras que no hay ningún problema más que todo todo lo que vale es con qué operador utilizan el para que pongan el chip y amigos eso bueno les quería aclarar sobre esta antena y miren bueno pues, esto es lo que puse miren yo quería explicar también acá otra cosita bueno eh, no le puse en automático o sea en la configuración de LT no lo deshabilité porque si ustedes les habilitan acá el, el internet esto va a estar automático es decir que si de repente hace una zona y, y ese día se fuera luz y, y de solamente de una antena que está en 4G o 3G en 4G pues de la de 3G va a llegar o la de 2G va a llegar y, y entonces vas a tener internet baja, ¿no? Por eso mejor que le he puesto yo en la... Porque Movistar tiene las bandas de Movistar. Están en 4 y en 28. Estas son las bandas. Ustedes pueden colocar los dos bandas así. Lo seleccionan y le dan a aplicar. ¿Ya? O Se le colocan las dos, sino que la zona donde yo estoy solamente está en la banda 4. O sea, en la banda 4 no está funcionando movistar pero en algunas zonas está en la banda 28 lo seleccionan y le dan a aplicar ya pues se va a aplicar y van a recibir señal de en esas dos bandas muy bien, como les comentaba, a veces se va la luz y bueno, vas a tener problemas porque de otros lugares va a llegar la señal, pero más baja. Y bueno, pues no vas a poder la internet. Y si tú colgas en esta sola banda, entonces solamente el, el, la antenita se va a dedicar solamente a esa banda a recibir señal estable de 4G, que ya no va a bajar el internet. Va a 4G, es decir, se va la luz de una zona, pues de otra zona puede haber que haya una antena y de ahí va a llegar tu señal en 4G. No importa una rayita, pero va a llegar así como ustedes pueden ver acá, una rayita. Esta rayita, pero acá una rayita, un puntito verde que usted ve es la señal. Por ejemplo, usted puede, donde dice acá arriba, está el así como el planeta Tierra que se ve acá. Esto que dice internet, y de acá llega la señal acá a la antena y pues comparte con el router. Y del router, gracias a eso, estoy recibiendo señal. Y pues tengo esta super señal que me gusta. No es recontra buenísima que carga demasiado, pero si sí es buena para mi uso personal que necesito, es muy buena. De verdad que me encanta, me encanta trabajar con esta con esta antenita toda la persona que lo desea pues no hay ningún problema en la descripción está mi número de celular para que se contacte con mi persona y pues y darle un poquito más de información como qué antenas pueden comprarlo porque les comento hay muchas personas que utilizan estas antenas y les ponen un software para que ustedes ya no utilicen el chip de Movistar otra operadora, simplemente del satélite para que reciban señal. Pero hay muchas personas que sí lo hacen y hay personas que no lo hacen, que simplemente les funciona una semana o un mes después pues se malogra. Y es así que invertir dinero por las puras es mejor yo eh, tomar la decisión de comprarme un chip de Movistar en pago para pagar mensual. Y bueno, porque yo tengo Movistar Total, lo sé, cuento con Movistar Total, eh, me han dado la opción de obtener yo tres líneas para pagar un solo monto. O sea, tengo tres chips que pago 45 soles por los tres Y verdad, me, me, me facilita de muchísimo. Está por un año. O sea, es una, un bono buenazo también. Un bono muy bueno. Hablando de bonos también, no se olviden de revisar los demás bonos. Las personas que también subí un video hablando de los bonos de la del bono universal 760 soles y 600 soles, revisen en los videos por favor amigos no se, no se olviden de eso estamos muy pendientes, revisen los videos que ya el gobierno pero también nos está poniendo con los bonos a todas las personas, aunque a mí no me salga pero a muchos lo está viendo y desde mucha ayuda para todos es de mucha ayuda, bueno amigos esto lo quería mostrar, que eh, les recomiendo que compren esta antenita es muy buena, lo pueden utilizar en zonas rurales así por ejemplo como la de acá, les voy a mostrar acá uno así como esto lo pueden utilizar en su pared que es el punto número uno que si ustedes quieren lo pueden utilizar en su pared, no es, no es punto número uno eh, es una opción opción de poner también en la pared pero que esté al frente y ojo acá donde ven esto, prende, en la noche prende una lucita uh, azul, amarilla rojas va aprendiendo según la intensidad la intensidad de la señal va aprendiendo lucita y es elegante me gusta me gusta cuando lucita va aprendiendo la noche se ve muy lindo inclusive lo pueden conectar un teléfono si ustedes tienen teléfono lo conecta también el teléfono ahí y van a tener también para que llamen eso ya lo configuran dentro de acá de lo que es el interfase del router ahí lo van a configurar mira acá por ejemplo ustedes dicen zip teléfono acá lo configuran y acá acá se configura todo eso para que ustedes puedan utilizar un teléfono. Ya bueno amigos, esto fue todo. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen más notificaciones cada vez que suba un video. Y pues compartan el video para que muchas personas les brinden también. Eh, para que muchas personas obtengan también internet en alta velocidad. Con esta antenita en zonas rurales donde no llega casi la señal. Pues ahí van a tener con esta antenita que es el recontra económico. Acá en el Perú, más o menos, está sus 60 dólares, 50 dólares. Ya, dependiendo. Dependiendo también de segunda o nuevecita si quieres, pero yo le recomiendo de segunda y más barato. Porque nueva, nueva, nueva no es tan barato. Así que le recomiendo nuevecita, nuevecita, así de encajita, no es barato. De segunda, sí encuentran buena en buen estado y no van a tener problemas. Así que mi hijo, muchísimas gracias a todos, no se olviden, no se olviden de pedirle su antenita para que ustedes pues utilicen en su casa. Muchísimas gracias a todos, cuídense, un abrazo fuerte para todos los éxitos y bendiciones.